Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clínica, Workshop, como la vamos nombrando. Lo que queremos hoy día mostrarles es básicamente el, los seteos que se pueden hacer con los tres mixers y con tractor, Básicamente porque vamos a hablar como de las tecnologías digitales, ¿ya? Cuando hablamos de digitales, básicamente también es que tenemos un mixer conectado sin RCA, sin nada. Eh, a través de interfaces como las que estamos usando, que son las D2. Y también vamos a aprender a conectar con Pioneer Nexus, con el cj 2000 Nexus 2 a través del software de Tractor y la interfaz en uno de los setups, que es uno de los que yo uso, con la RME, con la Fireface. ¿ya? También está el, el multi-efectos RMX1000 y vamos a ver tres settings distintos. ¿ya? Eh, como les comentaba, el primer setting que vamos a ver, básicamente el que están viendo. Que es como yo me presento eh, a menudo cuando ocupo CD players y controladores. Hay veces que solo ocupo controladores y otras máquinas externas. Eh, también saber ustedes qué usan. ¿Alguien usa Tractor? Cerato, Ableton Live, o solo controladores y CD players. ¿Cu ¿Cuál? Ok. Perfecto, y la usáis a través de Recordbox. No, tiene una batería Ah, ya, con, con USB. Sí. Nunca la he ocupado con, con controlador. De S, con el ya, ok. ¿Alguien más? ¿CD Players? Ok, entonces vamos a aprender, como les explicaba, a setear básicamente lo que son eh, mixers. Este es un, mix, un mezclador Model One que es un mixer análogo que tiene varias características totalmente distintas a los mixers tradicionales, tanto en, en su configuración de, de ecualizaciones y los filtros que va trayendo, y también que en vez de traer, la mayoría de los mezcladores traen cuatro canales, este trae seis canales, no tiene crossfader porque no, no, no lo necesito usar para seis canales, ¿ya? Eh, y las características esenciales que trae, que es porque están usados, es básicamente por la calidad de sus filtros y su audio análogo. Si bien pasamos todo digital a través de un software y una tarjeta de audio, como la que estamos viendo, entramos todos los cables, eso, los entramos a un conector que se llama d que es este que está acá, que es igual al de acá al lado, que es un conector que la diferencia que tiene con, con otro tipo de conectores es que el conector d son ocho canales balanceado, con lo cual me da una mejor ganancia y una mejor dinámica en cuanto a la, a la señal. No, no son RCA típicos, sino que un conector aparte. Y lo otro fácil para conectarlo es que no tengo que estar conectando lleno de cable, sino que solo con este enchufo acá y enchufo al otro lado en la tarjeta de audio. Y eso me da la característica para poder trabajarlo. Ahora, cuando empiezo a usar todo esto, actualmente ahora yo tengo los... Eh, los decks que estoy usando son el canal 1, 2, 3 y 4. Tengo el canal 1 a través de... lo estoy controlando como si fuese un CD player. Con el modo vinilo. Y el formato de lo que yo veo, esa es la característica nueva que traen La CDJ-2000 Nexus, yo puedo ver todo el waveform Y todas las características que tengo Pero lo que yo estoy sonando Si se fijan, acá no tengo ningún RCA conectado, nada ni, ni, Voy a sacar el cable de red también Solo tengo un cable USB Que el USB pasa a través de el hub que trae la control D2 Y de ahí se va al único USB que está conectado todo del computador, ¿ya? A través de eso, yo voy seteando el, el CD Player para que controle el tractor. Si lo ven en la, en la pantalla, el dec el que tengo yo acá en la mano. Entonces, en esa parte, ahí me, me, me permite ser un poquito más no tanta tecla ni tanto botón entonces hay cosas que no las puedo hacer con un controlador como Tractor con este tipo de, de, de Ribbon Controller y, y hay otro, otra parte que yo, yo quizás quiero tener el feeling que te da un CD player cuando uno está tocando luego tengo el segundo deck en el canal B o en el, en el canal 2 que es con el control D2 con el cual veo el waveform también ok, con este yo puedo controlar el, el deck 2 que estoy viendo ahí en este, en este momento el tractor lo estoy usando con las dos formas que me permite de la versión 3.1 hacia adelante tener una forma horizontal y el, el normal. Eh, antiguamente solo podía ver los decks de la forma, el cuatro decks separado. Ahora yo con las configuraciones puedo ver todos los, los cuatro decks. Si quiero, si, si me acomoda más. De, de esta forma. Ahí tengo uno, uno tras otro. Si se van fijando, tengo los cuatro decks. Hay gente que le acomoda más esto, pero es súper nuevo, la verdad que tiene un par... ni un año y los que estamos acostumbrados a ver el Tractor como siempre, al menos en mi caso yo prefiero verlo de la otra forma pero también me he ido acomodando dependiendo de lo que voy usando, ok? Luego tengo el Track B en el canal que sigue y la característica especial que, que traen este tipo de controladores como el D2 o como la S4, la S8, es un formato nuevo que también salió hace un par de años que se llama Stems, con lo cual yo puedo tener un track, como lo están viendo en el track D, separado en cuatro pistas. Entonces al tenerlo separado en cuatro pistas, yo tengo cada uno de los sonidos en una, en una parte, tengo cuatro pistas. Tengo el, el bass drum, ¿cierto? Los synths y un Baseline de, de, de Acid. Entonces este tipo de archivos que se llaman Stems me permite tener tracks separados. Entonces ya paso de tener un track de una sola pista a tener mi track multitrack. Entonces quizás no quiero usar una parte una parte de la percusión y quiero usar el cinte del otro o quiero usar el cinte de uno o la o la, la melodía uno con la batería del otro este formato, que es lo más digital que podemos ver, nos permite los DJ sets que sean totalmente distintos. Nunca van a poder crear un DJ set igual al otro porque ya con tantas, con tantas pistas y tantas partes pasan de ser 4 decks, sino que puedo poner 4 decks más un Stems, serían 8 eh, tracks distintos, trabajados con los faders del D2, o puedo trabajar con, con 16 pistas, entonces, los tracks que uno va tocando ya parten, empiezan a hacer una creación muy personal y eso es lo entretenido de, de este formato. Ahora, como les explicaba, ¿cómo llegamos a, a entender que necesitamos conectar la tarjeta de audio? Básicamente, en, en, en nuestro seteo, en nuestro setting, vamos a partir con esa parte, yo lo que necesito es tener, bueno, buenos cables usb por un lado y, y entender que el usb necesito entrar a una de las máquinas para que tenga el hub de ahí se pasa al cd player que es una de este se va al otro de 2 y del otro de 2 al otro eh, cdj2000 de esa forma tengo todo conectado y está todo conectado vía usb y vía usb yo puedo controlar el control mode que me da el cdj el control mode del cdj me permite ver toda la información, tanto de los, de los playlists y todo lo que yo tengo, como uno está acostumbrado a verlo en, con RecordBox, pero lo que estoy viendo yo, voy generando y voy cambiando los, si se fijan en el computador, voy cambiando todos los patrones y todo el playlist que tengo en el computador. ¿ya? Entonces, de, de esa forma, es como yo los voy seleccionando y me quedan igual como si fuese un C-Blayer, tal cual. Tengo todos los settings igual que si fuese un, un, un CDJ ocupando lo normal, pero lo que estoy haciendo, estoy trabajando sobre las pistas que estoy usando del tractor. Cuando le... Les comentaba acerca de la, de la configuración de, de, de las tarjetas de audio. Básicamente, el, el, el software Tractor en configuraciones nos permite reconocer las tarjetas que ustedes van a, a, a usar. Acá está la Fireface UFX. Y ahí empieza cómo quiero setearlo. Primero... La verdad que trabajar estas tarjetas te permiten trabajar hasta 192 kHz Pero hay que entender también que uno está tocando en vivo y necesita que el, el computador esté más liviano ¿ya? Si Yo lo, lo puedo dejar de esa forma, pero van, pueden hacer drops o algo Entonces casi siempre uno trabaja entre, entre 44 y 48, que es una buena resolución Pueden ponerla más, pero sus canciones tendrían que estar a esa misma resolución también Tendrían que estar grabadas a 96 kHz eh, si son músicos, pueden grabar en Ableton tracks a 96 kHz, pero la mayoría de los tracks están a 44.1. Entonces, estando en 44.1, es como lo óptimo y va a sonar perfecto. Ya, luego se van a, al routing, que es el ruteo de la tarjeta. Y en esta parte es donde nosotros vamos a empezar a, a ver dónde quiero cada uno de los decks. Va a depender, cuando uno tiene un controlador... Siempre tiene los decks A y B al medio, C y D a los lados. A veces es lo más cómodo porque yo tengo A, B, C y D. Eh, otros DJs tienen A, B, C y D. Esa, todo ese seteo lo hacen en, en la parte del, del output. Donde me van a salir todas las salidas que tiene mi tarjeta. ¿Ya? Acá tengo... Esta, esta tarjeta en sí tiene... 94 salidas pero jamás las voy a usar ya, vamos a ocupar las 8 análogas que son las, las primeras entonces en base a las 8 análogas que yo tengo que son las primeras que estoy usando voy seteando como quiero el track A el deck A, a cuál va a ir casi siempre yo el, el, el deck A lo uso en 3 y 4 el deck C, lo tengo siempre en el 1 y 2 que es el de acá ¿se fijan? El, este es el C, que es 1 y 2 de mi mixer. Luego tengo el, el, el track. Vamos a ponerlo acá, ahí está. El 2, que lo juego con este. El 3, que sería el, el otro de 2. Y el otro CD player. Entonces, cada uno de esos settings hay que configurarlo en, en esta parte. Es súper intuitivo, 3 y 4, 4 y 5, 5, 6, 1 y 2, 7 y 8. Luego, si es que tengo otra tarjeta, o una tarjeta que tenga más salida, como esa también, puedo setear que el output preview, pero la verdad es que cuando estoy trabajando con 4 decks a través de un mixer, el preview no lo uso, y cuando estoy trabajando con un, con un, con un multi-efecto, por eso el output FX return, yo puedo hacer, asignar, a la tarjeta de sonido, la salida del efecto, que yo voy a generar con el Tractor. Yo prefiero usarlo más análogo, me gustan las cosas un poco más análogas, entonces por eso uso un, una RMX externa, y es la que está conectada a un canal. ya Cuando yo hago lo envío con el Model one que es el formato que tiene, yo envío el efecto igual que una mesa de sonido. ¿Se fijan? Yo la, siempre la, la, la pongo en el canal, en el último canal, el canal 6, porque tengo controles de ecualización que son mejores que el ingreso de el retorno de los efectos. Yo prefiero tenerlo en, en el canal completo porque no, no quiero que se sumen los bajos cuando ponga una, una ecualización, perdón, un delay por ejemplo, o un eco, entonces aquí lo, yo lo puedo cortar, puedo ecualizar el canal del efecto, es, muy, muy, es más cómodo para mí. Ya. Y de esa forma es como yo voy usando este mixer. En la parte de seteo yo lo puedo hacer también. Si que no tuviera la RMX, a veces no voy con esa. Y seteo los, los efectos para que entren en a un canal desde el output. ¿ya? Esta parte es para todas las tarjetas. Ahí vamos a ver cuando cambiamos el mixer. Vamos a, a ir viendo. Luego, en la parte de entradas. En la parte de entradas. Para nosotros nos puede servir para dos cosas. Una para hacer timecode o para grabar. Si quiero grabar, le puedo poner el input D. Entonces tengo que sacar la salida del REC y entrar en la entrada de la tarjeta de audio. Y si quiero hacer los timecode, tengo que entrar con una tornamesa o con un CD player. Pero con los CD player o con los CDJ, básicamente, no necesito tener timecode porque lo estoy usando vía USB directo al, al computador. No necesito pasar por una tarjeta de audio y entrar. Si tuviera una tornamesa... Ahí sí se, se, se, sería necesario ponerla, pero tendría que tener una tarjeta como la Audio 10 que tiene entradas de fono. La tarjeta de RME no tiene entradas de fono y tampoco yo la uso de esa forma, ya. Y acá empiezan las cosas más técnicas, que son external sync. Es como yo conecto y sincronizo todas estas máquinas si es que la quiero sincronizar con otra, con otro, yo puedo sincronizar con otro computador, con un teléfono, puedo sincronizar con lo que yo quiera. Si el, el formato LINK es un formato que fue creado y desarrollado por la gente de Ableton, el cual es un protocolo que me permite conectar cualquier máquina que esté en, una, en la misma red. Si yo estoy en una red que la puedo crear, yo puedo generar que la gente que está con sus teléfonos esté sincronizada y se tiene que solo enganchar a la red Wi-Fi y cualquier, cualquier app que tengan que tenga LINK, Apretan link y van a estar sincronizados. Es como para un formato de poder trabajar en grupo. Si no tuviese ese link, lo tengo que hacer vía MIDI Clock. Que el MIDI Clock básicamente me envía mi señal MIDI a, otra, a otras eh, interfaces, tarjeta Que por ejemplo, en el caso de, de esta tarjeta, tiene MIDI Clock adelante, que son el, el formato ese que está ahí. Que es el MIDI Clock Out. Entonces yo del MIDI Clock Out entro al MIDI Clock In de otro, de otro equipo, de, de otro, de una. de una TR8, algo que no tenga link, que sea más análogo. El time code setup, cuando yo tengo los timecodes, yo hago scratch control. Básicamente hacer el scratch control es tener. poder hacer esto. Pero en este caso, como lo estoy como lo, lo lo estoy configur está, está configurado directo por el USB, no necesito tener eh, time codes ni ni, ni, un, ni, un, ni un track de time code, porque veo toda la información. Ahora pasa con este tipo de si player. Si tienen otro CD player normal, cualquier marca más básica eh, y no sin conexión USB y quieren controlar el tractor y no estar detrás del con, con controladores ni nada. Eh, tienen que tener ese, ese disco, ya el disco que es un disco de tono. El loading es cómo yo voy a hacer el, la carga de, de los tracks. El transport me dice todas las configuraciones que yo puedo generar en, en los cuantos, a los tiempos y a los rangos de pitch. Si lo voy a hacer, el keylog para hacer que sea de scratch o va a ser normal. Los loops, cómo los voy a hacer, hasta cuánto tienen que llegar, cómo los detecta. Eh, y así sucesivamente son todas las partes de, de, de cómo me va a dejar eh, trabajar con el transport, que es como el, el, el movimiento de cada uno de los decks. Y llegamos a los decks, que es el layout de cómo yo voy a ver cada uno de ellos. ¿ya? En el formato nuevo, como el deck layout, acá tengo cuatro y lo tengo para el full todo. Yo los puedo dejar eh, full, el normal, que es como siempre lo estamos viendo. ¿Ya? Esta es la forma normal que uno, uno, uno siempre está viendo los, los, los decks. Ahora, lo interesante de todo esto, de toda la parte digital, es que si bien estoy detrás de un computador, yo puedo tener el computador cerrado y a través de los, de los controles que tengo no necesito estar detrás del computador porque como les explicaba, yo bajo y veo, veo los playlists de todo lo que voy a tener. Si, lo, si tengo este player, sino si tengo un controlador, hago el mismo formato, también voy a poder revisar todos los tracks y todos los playlists. Entonces, de, de esta forma es como, es mucho más intuitivo como uno se, se acerca al público, porque no tiene que estar detrás de un computador mirando nada, tengo toda la información igual que si estuviera sin computadores, ¿Ya? Eso, eso, eso lo he entretenido de, de, de esta forma y lo otro básicamente también es que tengo mucha información y puedo generar eh, los DJs los puedo generar mucho más entretenidos que, que solo poner un track tras otro que es la, a donde uno quiere llegar poner tener el control poder tener el control de cada una de las partes ¿ya? ¿dudas que tengan hasta ahora alguna dime yo me voy a comprar la dj-400 ya yeah. es que no publicaba ese programa ¿puedo hacer el, el hay, el hay uno tractor tiene tú buscas en internet y son los templates yeah. entonces tú te compras la dj-400 y le bajas un, un tsi que es un archivo que yeah. se lo voy a mostrar donde, donde se coloca todo eso cuando cuando nosotros trabajamos y yo muevo cualquier cosa fíjense arriba en la parte de arriba es lo que se está moviendo, ese, eso significa que le está entrando información MIDI. Tiene el monito así como redondo, antiguo, que porque es, es cuando se creó MIDI, fue de esa forma. El, el, el protocolo MIDI se creó en el 81, lo creó Dave Smith con el ingeniero de Roland, y ahí cambió la industria. Hasta antes de eso, yo solo podía conectar máquinas de la misma marca. Roland con Roland, Korg con Korg, no, no me podía conectar entre ellas, porque tenían su protocolo, cada, máquina cada marca tenía su protocolo. Y el protocolo MIDI, eh, lo que hizo fue estandarizar un solo protocolo para que todas las máquinas se pudieran conectar. Y de esa forma, ha ido evolucionando hasta llegar a un control. O sea, yo lo que mueva, si se fijan, aunque sea un CDJ, como en este caso, es una señal MIDI la que yo estoy generando. ¿Ya? Cambió el, el formato desde el conector, porque ahora es todo USB. Pero los primeros controladores para software eran cajitas pequeñas, como FaderFox, con la cual eran, eran con, con ese formato de cable. ¿okay? Entonces, una vez que tú tienes eh, tu controlador, casi siempre lo reconocen automáticamente, pero en el caso que no, tienen que irse hasta donde dice Controller Manager, que es la última parte, y acaba de decir... Generic MIDI, o te van a aparecer todo lo que yo tengo conectado. En, el, en este caso, si se fijan, me aparecen todo lo que yo tengo conectado vía USB. El control D2, el tractor control D2, que es el segundo, la Pioneer CJ Nexus, y la otra Pioneer. Son los cuatro, los cuatro equipos que yo tengo conectados. Tengo el Generic MIDI también. Entonces, cuando yo hago un nuevo... El controlador es el Pioneer DJ 400 o la RX. Usted la van a conectar y le va a aparecer acá. Tienen que buscar uno que se llama un TSI. Y acá lo van a agregar como un nuevo controlador. En esta parte acá en el device. Y acá pueden buscar Pioneer. Pensemos en que fuera el DDJ-400, que podría estar en, este, en uno de estos dos. CDJ-400, el CD Player. Ahora, como no, está el, el, como no está el CDJ, el DDJ-400, se ponen importar TSI. Y ahí empiezan a buscar si es que te aparece acá y si no te aparece, lo importan directamente como agregar uno nuevo. ya Como Generic MIDI. Que se bajan los, T, los TSI, se bajan de internet. Todo eso está en, en internet. Y ahí van agregando. Si lo quieren hacer más manual, van agregando cada, cada elemento que quieren hacer. Está todo seteado dentro del, del Tractor para que cada botón y cada tecla tenga un mapeo MIDI que se llama. Entonces ustedes ponen sobre lo que van a hacer y apretan el, el botón de lo que van a hacer y luego ponen eh, eh, Aprender, Learn, que están acá. ¿Se fijan? Learn. Al apretar Learn, apretan la tecla y les va a quedar configurado. Y así, esa es la, la como uno lo hace cuando no tiene ninguna posibilidad de encontrarlo en internet. Pero si ustedes pongan Bioner DDJ400, TSI para tractor, te va a salir, o template, te van, te van saliendo. ¿Ya? ¿Otra duda? ¿No? Entonces, si seguimos avanzando en, en los riders, nos empezamos a encontrar que Model One, ¿cierto?, tenía su formato, un, un, un, un mixer que es totalmente análogo, pero tengo las restricciones, que necesito conectarme a una tarjeta de audio, el mezclador no es, es uno de los mezcladores más caros actual, actualmente, y eh, más que tengo que comprar, tanto la tarjeta de audio, la tarjeta de audio me, me va a significar un gran costo, si, hasta donde quiera llegar, y eh, me permite Hacer todo lo que tengo, pero cableado, con una tarjeta externa. Entonces, hay otro formato. De, voy a cortar, eh, Brian. Voy a desconectar el mixer. ¿Puedo? ¿Ahí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer el mismo setting que estamos viendo. Veamos cómo, bueno, básicamente cuando... Este es el cable de, de, del envío de efecto. Y este es el conector, el D-Sub, que les decía yo, con el cual viene todo conectado. Ahora, Resistance, el viernes, y Fabio Florido y Nicole Moudaver son las, los dos que tocan de esta forma. Este, este es el conector. Entonces acá tengo ocho canales balanceados, lo cual me da una, una, una mucha mejor dinámica de, de, de la música. Eh, como les explicaba, el, el formato de... Este formato, como, como está siendo usado así... Con D2, Model 1, tarjeta RME, es como lo usa Carl Cox. Si se fijan en los videos de Carl Cox, es como, el, como él toca, que le, que le, le, le, le, le, le, le acomoda a tocar de, de esta forma. Entonces, como les explicaba, el, el mixer, vamos a hacer un cambio de mixer. Vamos a pasar a, a uno de los que a, acaban de salir hace un poco tiempo, que es el, el Allen Heat. El son 96. Vamos a conectarlo por aquí. Estamos. Ahí. Y lo mismo. Eh, vamos a conectar ambos canales. Ahí está prendido. Ahora. Si se fijan, este, estos mezcladores son híbridos. ¿Por qué hablo de mixer híbrido? Básicamente porque cuando yo tengo un canal, el canal ya tengo USB 1, fono, línea y USB 2. Puedo conectar directamente el mixer a mi a mi computadora. Vamos a sacar este disco duro de acá. Y vamos a conectarlo. Desde de el. Lo podríamos conectar. Vamos a ver cómo funciona. Eh, directo. A un hub, que es este de acá. Entonces, si se fijan, me, cuando, lo, cuando lo conecté, me cambió el tiro. Si yo quiero cambiar la tarjeta de audio al son 96A. Vamos a ver que sí. Yes. Y los canales. Inmediatamente me quedan tal cual sonando y yo cambio todo los USB. Y lo que hice, este mezclador lo tengo solo conectado con el USB. Nada más, no tengo ningún, bueno, y lo, lo, los Canon de, de salida. Pero toda la información que yo estoy procesando, la estoy tirando desde el tractor, que como vemos, cambió en la parte de audio, Son 96, yo lo tenía, se tenía 48. El Son 96 tiene para dos, para dos computadores. Yo puedo poner un computador, si toco con alguien, puedo poner un computador en, en, el, en, el, en el switch A y otro en el B, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia que tiene? También, bueno, básicamente que no tengo que usar tarjeta de audio, pero estos, estos mixers, tanto como, como Pioneer y Allen hit son mezcladores que están con con entradas de audio y tengo, están certificados para tractor. Entonces, yo puedo tener el mixer y ya me quedan las entradas, le puedo poner dos tornamesas y no necesito tener una tarjeta de audio externa para poder hacer lo, lo del timecode. Solo tengo que dejarlo en USB y decirle en la entrada qué, qué es lo que va a hacer, qué, qué es lo que voy a, a, a enviar. Y en el timecode, se fijan, es la, la diferencia que tiene. Todos los otros elementos quedan todos iguales en la configuración. La tarjeta de audio que trae es de 12 canales, lo cual son 6 canales estéreo, que son los 4 canales que yo tengo con faders normales y 2 canales de instrumento. Si yo quiero poner más, más canales, en este caso tengo los 4, y quiero, o, o quiero poner otro software como Ableton, puedo poner lo, el Ableton que esté funcionando en el, en el 1 y 2. Si tuviese lo de los retornos con el efecto que teníamos, yo hago el retorno con, con este canal. ya Y hago el retorno con el canal 1 o con el canal A. ¿Ok? ¿Una duda que tengan sobre este? Entonces, como les explicaba, con Ellen Hit eh, lo que hizo bueno es que traen tarjeta integrada. La tarjeta integrada que trae es de 32 bits. Tener 32 bits en una tarjeta es un, una dinámica súper, casi infinita. Entonces es muy difícil que vayan a saturar con una, con una tarjeta de 32 bits. Es imposible por el alto que les va a dar. Eh, y lo otro que, que como trae 6 canales, vamos a, mira, por ejemplo, voy a, a tirar que el, el canal C esté en el... Retorno a IR, retorno a left, retorno a right. Entonces me queda el canal en este canal. La diferencia que trae es que trae un, un ecualizador paramétrico, a diferencia del otro que es un ecualizador ya con las bandas prefijadas. Eso, eso significa que, que yo puedo hacer un barrido de, de, de ancho de banda. Que es como el formato de, del Model One. ¿ya? Y lo otro interesante es que los dos canales que son de retorno, en este caso, yo los puedo usar con filtro. Algo que en el SON 92 no lo tenía. También trae un formato de, de distorsión que es el Crunch. Y de, de esta forma, a veces uno ocupa los canales A y B para tracks que sabe que necesita como un, un, un ajuste más de como una ecualización paramétrica. Pero en mi caso, las veces que lo he usado, lo he estado usando con el Ableton Live para to tocar en, en, en, en el 1 y 2 y los otros cuatro canales. Solo con el... Con el a lo mismo, con el puro cable USB. ¿ya? Eso es lo, lo, lo, lo entretenido. Vamos a cambiar de nuevo como estábamos uh, C, sería canal 1, L, canal 1, R. Ahí está. ¿Ya? Cuando conecto con otro software, me quedan dos canales más. Y si conecto máquina externa, me quedan dos canales más también. En sí, el mixer el Allen es un mixer de ocho canales de dos canales análogos. Estos canales sí son para máquinas externas que, que tenga control más control que solo el volumen, pero sí me sirven. Tengo los Q para poder escucharlo Y lo, lo, lo bueno es que, que son dos, dos señales totalmente análogas que las puedo tener y tengo dos, dos más digitales y cuatro más digitales. Entonces tengo ocho canales en total. ¿ya? Lo cual me, me va a permitir hacer muchas cosas. Eh, ya ahí empiezo ya a paso el formato como de, de mesa de mezcla. El formato de los lo auxiliares y los envíos es como mesa, como consola análoga, que es como lo, lo más cómodo para uno, para usarlo, ¿ya? Y lo otro, la otra característica, como les explicaba, que tiene para dos computadores. También tengo para tornamesa y el, el formato normal, tornamesa y línea de, de compact disc, de CD players, de multiplayers, de USB players ya cualquier cosa que entre por línea lo otro entretenido que trae también como el Model One el Model One tiene dos, dos audífonos dos secciones de audífonos yo tengo una sección de audífono de pre de preescucha que es una y puedo poner cuando hago un back to back con alguien el otro también puede estar, puede estar escuchando sus cosas aparte tanto eh, los, cuatro, lo, lo, lo, lo, los cuatro el master y todos los canales que tengo los cuatro envíos 1, 2, 3, 4, más los 4 canales, 1, 2, 3, 4 canales. ¿ya? Y puedo inclusive hacer una premezcla con el segundo par de fonos que trae. Tanto Allen and Heat y Model One, el boots, el boot, que es el, el, el, lo que yo con el cual monitoreo, tengo una ecualización para poder ajustar el boots también. Los ajustes de fader, que son la curva del fader y la curva del crossfader. Que yo las puedo ajustar en, en esta parte Puedo hacer el pose Q y el split de Q Que son igual básicamente como el son 92 Este un son 92 mejorado con esteroides al máximo digital ¿ya? Si les encanta como tocar con varias máquinas Es como el, el, el perfecto para poder hacerlo Y con computadores Este es un millón Un millón El Model one vale 2 millones Ya. Eh, Aparte del precio, ¿otra duda que tengan sobre este mixer? <risa> <risa> y de ahí, bueno, como, como le iba explicando, ya estamos conectados con un cable USB. Lo voy a desconectar, se van a parar todos los decks, ¿cierto? Voy a desconectar acá. Lo, este, este mixer lo vamos a sortear hoy día para el que... Ay, <risa> sería fantástico, güey. Vamos a decirle al de Allen Angel que alguna vez fue Vamos ahora a ver el primer mixer que empezó con este formato. El formato de tener, de ser un mixer híbrido, que es el Pioneer 900, Nexus 2. Lo mismo, las mismas conexiones. Eh, Se me perdió el USB, que no sé dónde quedó. Acá está. Pero en la parte frontal, tengo USB A y B, cuando lo conecto empieza a sonar inmediatamente, ¿Se Ahora, lo bueno que trae el Pioneer, que a mucha gente les gusta, es el formato que trae todos los efectos ya asignados. Ya tengo todos los efectos... Entonces, el formato de tener un mixer con integración digital nos permite hacer ese tipo de, de, de elementos. Si bien tiene dos entradas de USB y una salida, la salida se ocupa para poder usarlo con, con un teléfono. Déjame buscar en mi mochila. El, con el cual yo puedo... Eh, grabar directamente del mixer estas son las cosas digitales que traen los mezcladores como chorezas nuevas la verdad es que a veces uno toca con esto o toca con CD sin computador y nada y quiere grabar el set entonces lo que uno hace eh, a través de un, de, un, de un software que se llama DGM Rec yo puedo grabar Ahí me está diciendo sin scratch, no no show, ya, yeah, ok, está, está conectado al, al mixer, ya. Ahí está conectado directo al mixer. Se si fijan acá arriba dice que está en el DJM Digital Salida, que es la que tengo acá, que se activó ahora. tengo distintos formatos para poder grabar. Lo puedo grabar en tanto en WAV como en AAC, que es el formato comprimido, como en el MP3 con compresión, AAC 320. Y puedo grabar mi set ¿Ya? Ahora, si quiero llegar un poco más y tengo buena señal con mi 4G o 5G, lo que quieran, aprieto Live y puedo ir directamente desde el teléfono con la cámara y puedo grabar. Si hago Facebook Live, Open Facebook Live, OK. Ahí está. Vamos a la vuelta. Entonces yo, lo que estoy tirando, es Start Live Video. Ahí va a estar. Y ahí empieza a grabar en, el, en Live el workshop que tengo ahora con el audio directo del mixer. Ya no con el audio... No con el audio ambiental, ya que, que lo, el, el, lo, lo cómodo que tiene, es eso, porque siempre uno lo que quiere escuchar, lo que quiere poner, bueno, ahí se va a acabar el video y va a quedar subido. Y ahí queda en el, en, en, en, en el post, chair ¿Cómo se llama el Se llama Rec, DGM REC. Por Pioneer. Por Pioneer, sí. Es pagada. Pero vale 20 dólares o 10 dólares, es barata, no es, no es tan cara, para todas las prestaciones que uno tiene. Entonces uno cuando ahora va a tocar, uno puede tocar con Facebook Live y lo pone, hace su, su propio video con un trípode y, y arma su video y sale al tiro en el streaming. No tenéis que contratar a alguien que vaya con cámara y... No es, la cámara va a ser la que uno tenga, pero actualmente la verdad es que los, los videos tiene para Periscope, para Instagram y para Snapchat. Y para YouTube, son los cinco redes sociales que, que puedo hacer. También, bueno, después puedo editar. Cuando yo tengo ya mi, mi, mi archivo grabado, lo puedo reeditar y los puedo guardar y me van a quedar guardado todo lo que vaya grabando. Después los puedo compartir. Básicamente, lo que permite, esa es la salida. Si tengo un iPad, me puedo evitar la RMX y conectarla acá. Y bajo, en vez de gastar 699, 1000, me compro la app del iPad. Bueno, me compro el iPad, vale? ¿cuánto vale un iPad? 500.000, ¿no? Vamos, claro, porque es la última generación la que lo reconoce. Pero ya, pero hablemos de 300.000 o 400. Y el software vale 100 dólares o 50 dólares. Que es el mismo de RMX, pero no con perillas, sino que con touch, todo touch. Pero también son soluciones que te van ayudando, ¿ya? Y de, de esa forma es como empezamos a ver de distintas, de, de distintas formas para la redundancia, eh, los DJ sets. Entonces, en un momento, yo me acuerdo cuando Trehuelas, no sé si han escuchado ese, ese grupo, eran dos chicas que tocaban, tocaron en, en el Ultra, y deadmau 5, que es super busquilla, saca una foto, sacan, sale una foto en Facebook, en, en, perdón, en, en... empiezan a hacer el live streaming y se veía se veía nada, pues se veía todo esto así, se veía así la, la DJ tocando, de esta forma, con el mixer, y tocando, y, y, y se veía que, que hacían, y, y, y lo que hace Dead 5, manda un, un Twitter, crehuelas están engañando a la gente porque no están mezclando con nada, y la cuestión, todo desconectado, y con esas flechas que le ponen a típico de, así, de meme, así, todo desconectado, y, y yo, yo estaba viéndolo, de hecho estaba acostado viendo ese, este, no sé si era Ultra o Roland pero era un festival gigante. Y yo estaba viendo y decía, oh, va a quedar, y empezaron a ta, ta, ta, los posts, ta, ta, ta. Y la respuesta de ella era, me pare, así, no te has, parece que no te has enterado de la nueva tecnología. Yo la tecnología nueva, yo necesito el, el, el control solo con el USB, conectado a Tractor. Solo un cable USB me conecto a Tractor, nada más, no necesito más. Y toco a través del mixer. ¿No pues es mucho más digital. No hay, no hay conversiones. No, no es que, no, no. Actualmente quizás, antiguamente había como problemas de latencia. Pero actualmente la latencia ya con los computadores nuevos que hay, no, no, no eso ya no existe casi. Y si tú tienes algo, si yo tengo, si yo, por ejemplo, tengo este, este, este reproductor y salgo por análogo, mi archivo USB lo estoy pasando análogo, para que pase por la tarjeta análoga. De ahí me, voy, me meto al mixer, análogo, y el, el mixer lo va a transformar a digital. Entonces es mejor hacer todo digital. Si, si yo estoy tocando sin computadores y nada, saco la tarjeta, la, la, la salida digital a la entrada digital del mixer. Entonces cuando lo hago de esa forma, no tengo pier, pérdida en el proceso. Hago todo digital, que es un, un buen tip. Que, o sea, si tu mezclador tiene entradas digitales y tú tienes salidas digitales, haz todo digital. No, no hay para qué pasar análogo. ¿Para qué? Si todo es análogo, sí, pues si tu mezclador es análogo, como el, mod el Model One es un mezclador análogo, nada digital. No tiene conversores ni integrado adentro. El Allen Hit sí es un mezclador digital, pero no tiene entradas digitales. Entonces, solo puedo entrar con análogo. ¿Te o entrar con el computador. Sí que voy a, voy a tocar a través de un software, como Tractor o como, o como Recordbox Performance. El Recordbox Performance hace eso. Conecto los CD Players y me conecto a través de del del del recordbox ya que es la otra forma también de conectar el formato de de, de, de de controladores ya otra duda que tengan claro claro básicamente model one no tiene tarjeta integrada por eso tengo que usar una tarjeta externa en el caso del, es cómodo tocar así porque a veces uno llega y este es el set, no hay espacio para poder más cosas. Y uno llama y sabe que hay un mezclador, un DJM, un Pioneer 900, sabe que uno necesita un puro cable nomás. ¿Cachai? O un hub para conectar los otros dos. O conecto el mezclador, eh, eh, es, es así, este, esta conexión nada más, es cómoda. Cuando no, hay que preguntar qué mezclador tienen y, y todo. O sea, yo tengo amigos internacionales que vienen y piden mixer, y a veces no están, entonces nosotros tenemos que pasarle tarjetas de audio. La tarjeta de audio más pequeña es la Audio 10 de Native Instruments, que está descontinuada, pero está la Audio 6, que es una chiquita, eh, que ahora la tiene un amigo mío, Daniel Sánchez, la tiene porque la está usando por lo mismo. Él pidió el Son 96 y no estaba, pero con la tarjeta chiquita puede ir a tocar, que es cómoda. También es para uno como DJ andar viajando con un mezclador de... 20 kilos no, no es cómodo, ¿ya? pero es, eso, eso es, la idea es que puedan entender que los mixers, las conexiones son más que para cargar el teléfono. <risa> ¿Ya? ¿Otra duda? Segurísimo. Súper seguro. Perfecto, gracias por venir y lo esperamos en la próxima clínica y siempre estamos en las redes sociales, DJ Wask, por, en, en cualquiera de las que estén. Gracias.